Es algo especial porque vamos a intentar deshacernos de algunas cosas que ya no usemos y tal Y también vamos a ordenar un poco nuestro armario Porque hay una pequeña posibilidad de que cuando volvamos en agosto del viaje que vamos a hacer Que pronto a dónde, nos mudemos, hay una pequeña posibilidad Así que pues para que la mudanza sea más fácil pues vamos a deshacernos de algunas cosas Para que no haya que llevar tantas cosas, así que pues vamos a hacer eso Vámonos. Lo primero que vamos a hacer es poner a lavar las sábanas porque a mí me gusta lavarlas cada dos semanas. Y eso sí que nunca fallo. Cada dos semanas lavo las sábanas. Pero ¿qué pasa? Que ya hace casi tres semanas. Así que las voy a lavar, es lo primero que tengo que hacer para después ponerlas a secar. Y pues que las tenga limpias ya por la noche entonces las pongo a lavar ahora y después allí como no se puede tender fuera porque por el frío pues aquí ponen como unos unos cuartitos con un calentador donde puedes tender y se seca bastante rápido así que los suelo llevar ahí y pues nada, eso entonces vamos a poner a lavar las sábanas y mientras tanto voy a hacer, voy a poner estas cosas así, para que queden más o menos bien. Las sábanas ya se están lavando y este es el sitio donde siempre grabo los vídeos. Y bueno, mientras que las sábanas se lavan vamos a ir recogiendo todo el sofá. Ah, y como vamos a hacer la mudanza también quiero deshacerme de cosas que no, que no, que no vaya a utilizar. Voy a guardar esto. Y bueno, pues ahora os pongo un time lapse. Bueno, en esta zona ya la hemos terminado de ordenar y limpiar. El suelo es lo último que suelo limpiar, así que... Lo dejo para este. Y ahora lo que voy a hacer es quitar la alfombra que hay fuera, tenemos una cosa para darle golpes a la alfombra y se le quita todo el polvo, así que la limpio fuera y se queda bastante bien, así que la limpio fuera pero eso ya al final de todo. Ahora lo que tendría que hacer es recoger toda esta cama y el escritorio, pero no lo puedo hacer solo, ¿por qué? Porque me quiero deshacer de un montón de cosas. Porque como os dije antes, nos vamos a mudar, eh, por si acaso, pues nos vamos a deshacer de lo máximo posible para que la mudanza sea más sencilla. Y quiero pues, deshacerme de todo esto, y ¿qué pasa? Que la mayoría de las colores son de mi hermana, y se van a dar conmigo si me deshago de algo que ella quería Así que... Así que ahora, pues también lo que haré será ordenar el escritorio, la cesta de los juguetes y los cajones, estos y hacer limpieza. Así que pues, vamos a empezar, que cuanto antes empecemos, antes acabamos. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña pardita para comer. Y madre mía, o sea, mirar como tengo todo el escritorio, el cajón del lunes, yo creo que el más difícil de todos. Que ahora vamos a comer unas lentejas y ahora vamos a atender después de comer. Que ya ha acabado la no así que eso. Este es el sitio que hay aquí para atender. Entonces están todas estas cuerdecitas de calefacción y aquí hay un ventilador bueno ahora que ya está todo sí que sí ordenado, mirad cómo están todos los cajones está bien bueno este es el que menos ordenado está pero es que... y este también y los juguetes se supone que también están ordenados y a comenzar con la limpieza me refiero porque claro, todo está ya limpio así que lo que voy a hacer es limpiar todo esto así que lo que hago es apartar poco a poco los muebles la cama está, la he hecho para acá, el sofá este lo pego aquí en esta pared La cama la he hecho para acá, el escritorio lo pego allí en esa pared Y pues voy pasando la aspiradora poco a poco Mirad algo así tengo el cuarto, o sea aquí tengo el escritorio Y ahora voy a pasar la aspiradora por toda esta zona Y después vuelvo a poner la cama aquí Paso la aspiradora por aquí y por esa zona de ahí Vuelvo a poner el sofá, paso la aspiradora por aquí Coloco bien el escritorio, paso la aspiradora por toda esta zona y friego un poco. Y ya tendremos toda la limpieza lista. Entonces mirar tenemos aquí la alfombra en el sitio este. Y se le empiezan a dar golpes así para sacarle todo el polvo. Yo normalmente en el invierno lo hago con palos de esquís. Pero bueno, ahora que está la primavera podemos usar esto. Entonces a Y ahora que la tenemos así la alfombra, ya sin polvo, yo la, me gusta pasar la aspiradora una vez más. Por si queda algo de polvo, pues ya lo quito por completo. Bueno, pues esta ha sido toda la limpieza por hoy. Mañana quiero organizar mi armario. Hasta mañana. Bueno, pues es un día nuevo ya y vamos a empezar a ordenar nuestro armario. Ahora mismo está hecho un desastre, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es primero sacarlo todo, ponerlo en algún sitio. Aquí, no Ahí. Si sí, Luna también quiere recoger ahora su armario, así que lo que vamos a hacer es sacarlo todo, ponerlo, por ejemplo, en el suelo y ya vamos pensando cómo lo ordenamos después. Así que vamos a eso. Bueno, ya tenemos el armario completamente vacío O sea, ahora que lo veo, Es que hasta quepo aquí dentro Pero bueno He puesto aquí toda la ropa Así que voy a intentar hacer como que La ropa de verano esté más accesible Que sea más fácil de cogerla Y me he encontrado con estos pantalones cortos Que son enanos, así que voy a intentar Ponérmelos así con una transición Yo voy a dar la vuelta a la cámara Tengo aquí los pantalones Así que vamos a ver Ea, pues ya, tenemos los pantalones puestos, pues oye, me ha entrado más fácil de lo que yo me pensaba, ¿vale? Ja. Me quedan bastante apretados, pero bueno, yo me pensaba que iba a ser más difícil ponérmelos, así que ya, un pantalón de veranito más que...